Hola ¿Qué tal, Rrr, ranita del canal, aquí Capri, un amigo para ustedes Hoy nos encontramos en el segundo episodio de Five Nights at Freddy's Security Freeze La última vez lo dejamos aquí en la entrada de esta especie de guardería Y pues nada ranita, espero que en este episodio también dejes un buen like, un buen comentario Y te suscribas, claro, si te encanta esta, esta serie que estoy haciendo del maravilloso, nada bueno, sin nada que decir, sí, pues empecemos. A ver, pues por aquí se ve. ¡Oh! Misión, otra diversión. Busca el escritorio de seguridad de la guardería. Ya no puedo llegar. Busca la insignia de seguridad en el escritorio. ¡Vale! Me está diciendo de que tengo que buscar una insignia de seguridad. Ok, mira, mira, esa estatua está muy épica, se ve el sol. Y aquí se ve otro güey. No sé si será una luna. Así, mira, el moon drop y sun drop. Eh, qué épico. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, no, no. Vale, por aquí no se ve nada. ¡Oh, qué bonito peluche! Uy, se laguea, se laguea, Pinche juego mal utilizado. Oh, vale, una puerta. ¿Puedo pasar? no puedo pasar. Oh, hay un togan Dice Slide Into Fun. Ok, a ver. Eh, deslizar. Lo deslizamos. ¡Uh! ¡Qué épico! ¡Hala! ¡Oh! Millones de pelotitas. Me acuerdo cuando yo, yo era pequeño y me metí aquí era, era lo mejor, era lo mejor ¿Qué? ¿What? Jo, jo, jo, jo. Sol Vale, este güey se llama Sol Ok Se tiró las pelotas Espero no me vayas a hacer nada extraño No me agarres los pies No me dejan las patas, por favor Eso parece un sitio de niños pequeños ¿Ay, qué! ¿What? ¿Me asustaste, imbécil? Oh, no, amigos ¿Están de tener una pijamada? ¿Dónde están todos tus amigos? Pues nada, están durmiendo o sea, okay. A ver uh, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame, sucio! ¡Que me sueltes, imbécil! Este güey no me suelta ¿Qué? Déjame ver ¡Oh, mira a un Freddy! ¡Oh, Dios! ¡Qué metiche eres! ¿Cómo me puedo meter? ¡Oh, me puedo meter y tal! ¡Oh, qué épico! Vale, ¿esto, ¿esto es un generador? Ok, yo creo que esto lo vamos a necesitar más tarde Hay que recordarlo Pero bueno, a ver... Hay otro tubo Uh, pero no me puedo deslizar, tengo que correr ¿Qué es esta porquería? ¡No manches, imbécil! ¡Suéltame! Es, es que este tipo es muy castroso, no me deja en paz Jazz, quita tu sonrisa de mí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Imbécil! ¡Me bugeaste! ¡Bobo! Me ha bugueado este tonto Es que, es que mira, hay muñano, no, no, no le va. Ahora déjame en paz, que quiero mirar esto por aquí ¡Una linterna! ¡Tengo una linterna, chicos! ¡Eh, qué épico! Recarga la linterna Mantén para recargar la linterna Ten cuidado, tardará un poco en recargarse Ok Vale Vale, ¿y esto qué voy haciendo por aquí? Aquí está el comercial ¡Opa, para guardar Ok Ya estamos Y ahora Este tipo que no, no se quita de aquí me, me, me sigue Pues que este es un acosador Oh, una cabecita de Freddy A ver, a ver Dice, insignia de seguridad Con insignia de seguridad por acceder a puertas de seguridad numeradas el padre de Daniel niña le Oh, vale, vale Ok eh, ¡Qué bonita cabecita! ¡Oh, qué media! Aquí se ve algo, se ve... Según la insignia. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué? ¿Qué luces? ¿Qué? ¿Qué me advertiste? No me advertiste nada Me estabas acosando ¿Qué le pasa? ¡Está convulsionando! ¿Qué le fuck. ¿Qué le pasó? Luna ni otra vez. ¿Cómo? Ay, no manches. Este bicho sí está bien feo. Este, este, este sí está bien feo. Esto, esto me va a asustar bastante, eh. Luna, buenas noches. Vale, y ahora que tengo que hacer. ¿Sí consiguen la insignia. Encienden los generadores. No me jodas que eran los cosas que, que vi por ahí. A ver. Y, y por aquí no está ese. Ese bicho. Ese bicho no me, no me sigue, ¿verdad? Ok, a ver, por allá veo algo rojo. Yo creo que es un generador. Corramos, metámonos en el tubo. Uy, qué miedo, tenemos que encender esos generadores. ¿Cómo que ya pasó la hora de dormir? ¿Qué dices? Si ¿Sí está de día, acá hay uno. Vale, tenemos un generador. Qué bien, qué bien. ¿What? Lo escucho por aquí. ¿Dónde estás, imbécil? Que me asusta. pasamos por aquí a ver si hay otro generador, por favor. Vale, pasamos por el tubo este. Ahí, vale. Ok, aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Hay otro cable. ¡Otro generador! Ok. Y por aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Por aquí no hay nada? ¿What? ¿Es ¿Qué lo escucho cerca? ¡No lo veo! No veo más. Acá hay otro cable. Otro cable y, y no veo más generadores. ¡Que no veo más! Y volví al mismo sitio. Tengo que pensar bien qué hacer porque si no, ese es sucio nos va a atrapar, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa con la música? Otro generador. ¿Y cómo llegó a ese generador de ahí? ¿Cómo llegó? what? Vale, allá hay dos. Hemos activado dos. Ok, acá hay otro cable. Hay otro cable. Oh, vale, seguimos el cable, el cable. Otro generador. Llevamos tres generadores activados. Vale, ok. Ahora, eh, ¿por dónde están los otros? Ya he activado dos, tres, aquí y acá hay otro, pero no sé cómo llegar a ese Y la, la batería se me va a acabar de la linterna ¡Joder, vida! y regresar al mismo sitio! ¿Por qué siempre regreso a este sitio? ¿Será que este sitio es el que me indican dónde están todos? ¡No manches! ¡Viene! ¡Mira el muñeño ese! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Métete, métete! A ver, hay que meternos por aquí Hay que correr de ese sucio que nos está siguiendo Ay, no, no, no, no se ve, no se ve Ahorita nos encontramos aquí ¡Ay, no, ya me encerré! ¿Ahora qué hago? ¿Dónde escapo? ¡Dónde escapo! ¡No! <risa> ¡Imbécil sucio! ¡Me asustaste! asqueroso luna! ¿Por qué me persigue la desgracia? Hagamos como hicimos Vamos primero para aquí Ok, por aquí yo creo que había uno A eh, ver, subamos Uy, subamos, subamos Tuvo asqueroso No veo nada Vale, ok Acá se ve una cuerda Mira, mira, pues si sí, había uno aquí Ok, mis cálculos no me fallaron A ver, tratemos de subir Que acá es donde, aquí, aquí, aquí Donde siempre llegaba Vale, acá hay otro Y de este, acá había otro más abajo vale o ya tenemos, ya tenemos activado Con este serían tres Vale, bajemos, espero ese sucio no me vea Por favor, que no quiero que me asuste Lo metemos en el tubo Ok, metemos por acá Y ahora vamos por aquí Y por aquí Acá está el otro generador Ok, ya Vale, tenemos tres generadores Ahora volvemos a subir donde estábamos volvimos al mismo lugar Joder, joder, bajemos por aquí a ver Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Ah, mira, mira, mira, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Ok, activamos Oh, estás es el otro lado Donde tenía que activar, vale Y si, si me tiro por aquí A ver, corre, corre, corre, corre Distracción. Corre, corre, corre, corre, corre, corre Ya, vale, eso lo distrae, ok Ya sabemos qué hay que hacer Ahora, tenemos que aprovechar el momento Y ir para el lado de allá Aprovechemos voy puede aprovechar o no, corre, corre, corre que me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar ¡Que hay otro! ¡Que otro, que hay otro, que hay otro lo tenemos, lo tenemos todos ¡Oh! no nah, hombre, a la primera yo lo sé, sí que sí, sí que sí es que, es que para nada, para nada yo lo tenía fríamente calculado mira, es que empezar de, de izquierda a derecha lo hace súper rápido, ¿eh? A ver, vamos a guardar y nos vamos de aquí Porque esta parte sí me dio mucho miedo Ok, chicos Entonces, ahora ya que guardamos Esto ya no se puede volver a prender nah. Ok, vale, aquí hay un botón Vamos el botón ¡Eh! ¡Suéltame, sucio! ¿Por qué siempre me agarras, imbécil? ¿Qué? ¿Cómo que alerta? ¿Cómo que alerta, sucio? ¿Qué estás haciéndome? ¡No manches, ahí viene la chica! Corre corre corre corre, corre, corre, corre, corre, corre corre, Mira, chica, viene esa Pero espérate que aquí está Freddy Freddy, agárrame Agárrame, Freddy No manches, imbécil Por oh, qué eh. no puedo pasarme eso Ya no quiero volver a neti, quítate sucio Gracias, gracias, sí, sí, sí A ver, Freddy va a aparecer aquí Así que Freddy nos protege Subámonos A oh, la madre, casi nos atrapa la chica Hostia, venían todos a por mí, ¿eh? Hola oh, madre. Reúne, ajá. A ver, ¿qué hice la misión? Misión. Escapa a la guardería con Frey. Vale. Entonces, vamos, nos devolvemos, ¿no? Nos devolvemos, donde venimos? Presta atención al reloj, al final de la hora, de una estación de recarga, te parará, estaciones de marca de Free Play, vale. Ok, escapa a la guardería, ve a la estación de recarga. ¿Qué pedo? ¿Por qué todo se colocó muy...? ¡No manches! ¡Quítate usted! ¿Qué hace ese muñeño ahí? ¿Qué es ese muñeño? What the fuck? Me estaba, me estaba bailando, me estaba perreando con las piernas. Yo perreo. A ver, vamos, pasamos por aquí. Ah, es que aquí se necesitaba el Freddy, ok. Vamos, vamos, una, una estación de recarga, yo creo que es.. que son esas pilas gigantes. A ver, subamos, subamos. ¿Qué? ¡Espérate, espérate! ¡Se está moviendo solo! ¡Vamos, Freddy! ¡Corre, corre, <risa> corre, corre, <risa> corre! corre. Ok, llegamos. ¿Y ahora? ¿Oh, ¿Por qué todo se está colocando muy a lo drogo? Mamá, ¿qué? ¿Eh? Es una coneja. Una coneja, una va. Es, es un boni Es un bunny. Vale, ok, vámonos, vámonos. Es eh, qué mono, es que parecen a Wally. A ver, vamos, vamos. Escapemos, escapemos, escapemos, escapemos, escapemos. ¡Uh! me continuamos a tu nueva insignia de seguridad para hacer al atrio principal. ¿Y dónde está el atrio principal? ¿Dónde está el atrio principal? ¿Será en este ascensor? A ver. Oh, pues mira, un ascensor que chido ¿no? Creo que le indicaron la salida posible. Es el muelle de carga principal y encuentra abajo en la zona. Restaurantes. Yo creo que también hay una salida. Ok, de esta de marcaré. Ok, me está diciendo que hay dos... Hay dos... Eh, hay dos salidas posibles Hay una zona que está abajo de todo Y otra que está arriba de todo Yo voy a ir para la de abajo Me encanta estar abajo ¿Sí o no Freddy? Freddy, qué bonito, yo te quiero Like por si quieres a Freddy Y lo amas, porque nos está ayudando Like, like, like, like ¿Ok? ¿Eh? ¿Llegamos? Vale, a ver, nos subimos a Freddy Porque Freddy nos protege Freddy es lo mejor, nos protege, ok, seguimos. Uy, qué épico, vamos a la. ¿Qué? ¿Qué pedo? Please take this map. ¿Qué? Take a map. ¿Qué? Toma, toma mapa. A ver, toma tu mapa, sí, señor. Vale, ok. Rey, ¿qué acaba de pasar, Freddy? ¿Quién era ese sucio que, que me sacó de ti? O a ver, la planta baja. Hay que ir para abajo entonces. Hay que ir para abajo. Entra el conducto de ventilación cerca de San and Shields. San Asildres, hay que buscar algo llamado San Sal San Asildres, aquí Oh, mira, ahí está el conducto, vale, vale, vale, vamos, vamos Corre, corre, corre, muñeño, corre Ok, hay que guardar Hay que guardar, hay que guardar ¿Cómo que recarga la linterna? No, que me quiero bajar Sucio Freddy, yo sé Freddy, yo sé que tú me quieres y me quieres tener siempre dentro de ti Pero por favor, cuando tengo que guardar Tengo que guardar, ¿me ¿oíste? Muñeño No, Freddy, cuídate Te beso. Te beso la pierna. ¡Mua! Por favor, cuídate. Te adoro, Freddy. Eres mi mejor amigo. Tanto como para hacer que un hombre llore. Pero no este hombre. Lagrimita adentro. Vamos. Se va por aquí. Uy, más ventilaciones. Más ventilaciones. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos No, pare, sigue, sigue. No, pare, sigue, sigue. ¿Hasta dónde más? ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esta araña fea? ¿What the fuck? ¿Me va a seguir? ¡Me sigue, me sigue! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh métete! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, imbécil! ¡Ay, te ¡Oh, ¡Oh, Casi me atrapa, lo sentí cerca. Lo sentí re cerca. ¡What the fuck! No viene por aquí, ¿no? Ahora estamos en un lugar. ¡What the fuck! ¿Y qué es esto? Esto es la planta abajo, ok, ya se sabe. Vale, aquí hay casilleros, aquí me puedo esconder. ¿Aquí qué hay? Oh, vale Acá hay un, oh, un regalo Por favor, una insignia Una insignia, una insignia, una insignia Un Fast Freddy ¿Para, ¿para qué me sirve eso? Que no me lo puedo ni beber Oh, qué bonito, un papel ¿Qué, ¿Qué es esta foto? Esta foto parece la que me envió la mamá de Letsy oh. A ver, vámonos Uy, más conductos Más ¿Cómo? ¿Qué hace la chica ahí? What the fuck What the fuck A ver, a ver no me puedo ir por otro lado Aquí, aquí, aquí, no hay nada Vale, un baño, uy, oh, un Freddy Ok, no hay nada oh, Ten cuidado con la chica, la chica anda por ahí La puedo ver por las cámaras, ¿verdad? A ver, cámaras, cámaras, por aquí No, por aquí Ahí viene, ahí viene Está dando la vuelta por aquí Vale, o sea que tengo que ir por acá, ¿verdad? Tengo que irme por aquí ¿Dónde está? Vale, está dando la vuelta Según mis cálculos, está por el lado de allá Vale, está por el lado de allá es nuestro momento de correr Vale, de correr Hacia acá ¿Dónde, dónde, dónde? La seguimos ¡No manches! ¡No manches! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Corre, corre, corre! corre. ¡Digamos, llegamos, llegamos! ¡Vale! Oh. ¡No manches! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, Cample! Qué bullada. Pobre cosita fea. Oh, mira otra cabecita de Freddy. Oh, qué bonita. Vale, que qué una cabeza. No he guardado. Distrae, chica y mueve el muelle de carga a la oficina. Tenemos que hacerle una pizza a chica, según dice Freddy. Quizá la sucia. Vale, ok A ver, dice. Controla el pizzabot. Pizza bot computadora pizzabot. Te doy la bienvenida. Pedido de entrega virtual de pizza. Ok Oh, mira, qué bonito Pero no me puedo mover oh. Ahora somos un... Ahora somos un robot Espérate, espérate que el tiempo está corriendo Hay que agregar salsa, salsa A ver, vamos a aprender. Sí, sí, queso Ok, ok, aquí por aquí no es, por aquí no es Carne por aquí no es tampoco, eso es un horno Salsa, aquí salsa Salsa salsa salsa, échame, échame, salsa, salsa, salsa Nos está bajando el temporizador Vale, salsa, salsa ¡No veo la pizza! No me perdí Vale, ahora vamos con el queso El queso lo vi por acá Vale, el queso está ahí al fondo Aquí no es, No, no, no, era más para acá Era más para acá Corre, corre, el queso está allá Vale, vale, vale Vale, vale vamos, vamos Echémosle quesito, quesito a la pizza ¿A quien no le gusta el queso en todo? Vale, quesito, quesito La chica no está por ahí, ¿verdad? No. vamos, vale, busquemos algo de, co de cocina Agrega carne La carne la veo por aquí Sal de donde estés Que no quiero salir Sucia ah, Mira ahí me está pegando en la puerta Vale, esto esta es la carne Agreguemos carne Vamos, vamos, carne, carne, carne, carne El tiempo está en la mitad Ok ahí está. Vale Dale rápido, dale rápido, dale rápido Agrega no carne A ver, esta es meat. Y busquemos donde que diga, no mea, no mea, no mea, no mea, vale, agregamos, agregamos, agregamos, agregamos vale, rápido, rápido, si la chica me va a abrir la puerta, agrega rápido, y el tiempo se acaba, hora de hornear un horno sería ideal ¿Dónde está el horno? Yo lo vi, ya está, corre, corre, corre, corre, rápido, rápido, este es el horno Vamos a hornear pizza, dale, dale, dale, ¡Métete, métete, métete, métete, rápido, que el tiempo se acaba se va a acabar el tiempo, no voy a alcanzar. Orníate rápido, horníate. Si sí, se hace express, dale, dale, dale. Agarremos. Ok, ya tiempo no, nuestros a nuestros los... Ok, vale. Ya por fin tenemos la pizza. ¿Y ahora qué hacemos con nuestra pizza? ¿No la comemos nosotros? ¿Es para nosotros o Espero que sí sea para nosotros. ¿Eh? ¿Qué pasa? Porque miras para allá? ¿What the fuck? ¿Cómo? ¡No mame la chica! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Cómo que pizza? Me acaba de robar la pizza la sucia Vale, ok, entonces ya le dimos la pizza a ella Según ya la distraímos, ¿verdad? Misiones, distrae a chica y ver el baño de cocina Vale, ok Ok, según la chica debe estar por aquí comiendo Aquí ir a la cocina Por favor, chica, que, que creo que tengo que ir para ese lado de allá A ver, una puerta Necesito nivel 3 Vale, la chica sigue ahí Es que sigue ahí la sucia a ver, vamos, vamos, esta puerta, nivel 3 Oh, Dios, que sitio sí tengo que ir para allá Pues la chica no se queda en paz ¿No la puedo distraer con estos vasos o algo? Es que me va a ver si paso por aquí, ¿verdad? Es que me va a ver, es que me va a ver ¿Eh? ¡No manches! ¡Me vio! ¡Corre, corre, capi. corre, corre, corre! ¡No manches! ¡Te iba a rodear, imbécil! ¡No! ¡Joder, Vi a la chica campera el año! F en el chat una campera, es una sucia campera. A ver, por aquí, es que es que sigue ahí. Entonces, ¿cómo hago para distraerla? Oh, cielo santo. A ver, me voy por aquí. Es que por aquí no se ve, no. Está por allá. Es cierta. A ver, vamos por aquí, por aquí. ok, un bolsito. Nos agarramos el bolso. Eh, vamos a llevarnos unos billetes de una persona. Ay, no mames, se te pió ahí bueno, me sirve, me sirve, me sirve. Si te ahí, entonces no debe estar acá. Pero WTF, como se teletransporta, gente más que el Dragon Ball. Es que la verdad. Como que Goku fue su sensei. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Le aprovechamos, ahí no está. Ok, nos pasaban por donde nos íbamos a pasar. Por aquí. Y nivel 3. Es que, entonces, ¿dónde es? WTF! Si no es por ahí, entonces ¿por dónde? Aquí y por acá, vale, por aquí. Oh, okay. Ah, pues mira, si era el frente Esto es nivel... Nivel 3 Ok, puerta, no importa, no, no encuentro Forma de salir, me vuelve ahora mismo Conmigo, vale, y ahora como vuelvo Contigo, Freddy, que me acabo Cuando, cuando te dejé atrás, me, me caí Desde de, el cielo, ya no puedo Volver, por acá No manches Hay baños, y está la sucia No mames Está la sucia ahí, corremos y nos escondemos Vamos, corre, corre, corre, corre, escóndete, corre. Escondemos. ¡Uh! Ok, vale. Nos escondimos. Y ahora no sé ni a dónde estoy. Con calma, con cuidado. Ya me dio miedo, chicos. Acá hay un regalo. Recogemos, recogemos, recogemos, recogemos. No mames, viene, viene, viene. ¿Por qué lado viene? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ok, vale, vale. Ya nos libramos de ella, creo. Se quedó en los baños. Ok, y ahora estamos en un almacén ¡Uy, hay para guardar Tengo que pasar por esa cosa negra Vamos Pero quítese ese robot asqueroso ¿Se puede quitar? Corre Vale, vámonos Vámonos, vámonos ¿Y ahora dónde tengo que pasar? A ver A ver, ¿dónde tengo que pasar? Joder, vida Que no sé a dónde tengo que ir Me está dando mucho miedo Vale, ya pasamos Ya se va Aquí limpiadores Tenemos que pasar justo aquí Pasamos Uh, uh, uh, uh Escondemos Rápido Uy, por fin... No mames, casi me ve. Ok. Miedo con la chica esta, sucia. Y mira, este muñeño me está señalando. El muñeño este me está señalando. Y no la deja pasar. ¡Qué juego, babulla! Ok, ahora tengo que seguir por aquí. Una zona nueva. Uy, qué miedo. Ahora estamos detrás de todo esto. Está haciendo como calorcito. Ok, vale. Acá hay unas puertas. A ver, esta puerta de aquí. Uh, un regalo. ¡Qué miedo me asustas, imbécil! Ok, acá hay otra puerta ¿Qué? Okay. ¿Animación? ¡Otra vez tú! ¡Yo no quiero tu mapa! ¡No quiero! Por favor ¿Cómo? ¿Qué va? ¡Oh! ¡No manches! ¡Me atrapó la vigilante! ¡Oh, cielo santo! Es que como odio a estos robots ¿Cómo lo odio? Es que como odio a estos robots Te lo juro Siempre señalándome A ver, Gregory, Freddy Freddy, ¿estás ahí? Ok A ver What the fuck? Ok, muy inteligente Grove, está en grave problema Esta no es la noche Oh, Dios Es que ya sabe que estoy aquí Ya sabe que estoy aquí Por los imbéciles esos Oh, cielo santo Oh, vale Oh, ¿qué pedo? La coneja La Bonnie Ah, se llama Bunny Te diviertes Escapa de objetos perdidos Vale, ¿y ahora qué hago? A ver, recargo la cámara aquí ¡La cámara no! ¡La linterna, imbécil! Es que ya estoy liado A ver, aquí Esto es un puesto de vigilancia ¡Qué bonito! ¿What? ¿What? ¿Qué le pasa a mi pantalla? Se está olvidando... ¡Qué miedo ¡Viene la coneja! ¡No manches! ¡Tengo que esconderme! ¡Escóndete! ¡Nivel 4! ¡Cómo pinches voy a salir de aquí! ¡No no me saludes! ¡Boba! ¡Sucia! Pues Me escondo detrás del escritorio Detrás del escritorio siempre sirve. Ahí está. ¡No me vas a ver! ¡No me vas a ver! ¡No me vas a ver! ¡No! Se murió. ¡Poneja imbécil! ¡No te me acerques, ¿eh? ¡No te me acerques! ¡No me divierto porque me estás siguiendo! Y es que no sé cómo escapar. ¡Te lo juro! Que mira, no sé cómo hacer. ¡Oh! Bueno, Ranita, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que por favor me escriban en los comentarios cómo puedo escapar de aquí. Que viene la coneja. Eh, espero que dejen un gran like y se suscriban. Porque la verdad, yo lo estoy pasando muy mal. Y espero por favor me digan cómo salir de aquí. Que ya no puedo. Yo no sé cómo salir de aquí. Me hago bolita, me hago de todo. Sucias viene otra vez de nuevo. Por favor, Ranita, saquenme de aquí. Ayúdenme. No me van a atrapar.